Amigos de Andina, canal online nuevamente con ustedes eh, para en su programa económica para tratar diversos temas de lo que es la economía, los negocios, las oportunidades de empleo que hay eh, y tratar de, de alguna forma contribuir a lo que es a la reactivación económica que está, se está desarrollando en nuestro país y en ese sentido desde el Estado se están desarrollando algunas iniciativas y una de esas para ir de frente al grano con nuestra nueva invitada que tenemos, es el programa Innovate, que tiene de alguna forma un, una iniciativa que otorga fondos de hasta 80 mil soles para que eh, micro, pequeñas y medianas empresas puedan reactivar sus negocios, digitalizarlos, con esta, con esta nueva realidad que hay porque la digitalización es importante para poder eh, hacer las transacciones comerciales que se hacen con los diferentes clientes. Y por eso en esta oportunidad vamos a conversar con la la jefa de la unidad de evaluación del programa Innovate, que pertenece, es una entidad que pertenece al Ministerio de la Producción. Ella es Patricia Ríos Enrique. Muy buenas tardes, Patricia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, eh, Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, eh, Innovate ha realizado un lanzamiento del programa de emergencia empresarial y cuya finalidad es justamente la reactivación, la reconversión, digitalización de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y estas hay orientadas... algunos requisitos para participar de repente. Hay algunos requisitos para participar de repente en, este, en esta convocatoria de Innovate. Sí, así es. Eh, los requisitos de estos concursos estamos lanzando tres instrumentos dirigidos al sector empresarial que está desde mejora de la calidad y eh, para estos tres concursos el principal requisito es que la empresa cuente con un año de actividad, de haber realizado actividades de, de su número eh, de negocio. Eh, tener un nivel de... Eh, UITES, impuesto, eh, unidades de impositiva tributaria, hasta 2.300, lo que calza entre el rango de micro, pequeña y mediana empresa. Esas son las características generales, requisitos generales que nosotros estamos pidiendo para concursar. ¿Y cuáles son los beneficios que pueden obtener si logran este, acceder a este, a este, este tipo de beneficios, no? Sí. Nosotros eh, lo que le brindamos a las empresas son recursos no reembolsables. Eh, nuestra modalidad es Esto quiere decir que hay un mérito para poder asignar estos recursos que van desde un financiamiento de 1,000 soles en la etapa de implementación. Previo a esto, nosotros realizamos un diagnóstico para poder identificar cuál es la en dentro de su cadena productiva de las empresas y financiamos hasta un monto de 5.000 soles. Identificadas estas prioridades, inmediatamente... Son soles. Esto estamos hablando del concurso este, de manera transversal para MIPES reactivadas, digital y eh, mejora de la calidad que está relacionada con las certificaciones. Ahora, ¿son este MIPES de cualquier sector o hay de, de, de determinados rubros donde se está priorizando? Sí, esto es a nivel nacional y los concursos están orientados a todos los sectores. Aquellos que hayan eh, sufrido alguna paralización de sus actividades como producto de este eh, estado de, de emergencia sanitaria en el que nos hemos... Eh, visto involucrados todo el sector de la actividad económica desde marzo del año pasado. ¿no? Y es por eso que el concurso de MIPES reactivadas está focalizado a determinar la problemática dentro de la cadena productiva para aquellas empresas que han sufrido un, una, eh, en sus ventas se hayan visto disminuidas de 20% a más. Este instrumento está focalizado para ese grupo de empresas. El de mi pyme digital para aquellas empresas que necesitan herramientas digitales que rápidamente puedan uh, lanzar sus bienes y sus servicios al mercado. ¿no? Y estamos, estamos hablando eh, de RPs, CRMs, incorporación de tecnologías digitales que requiere en este momento la empresa para poder acercarse a su principal consumidor. ¿no? Y los de calidad, de amistad de calidad, me comentaba. Exactamente, los de calidad en esta oportunidad acercándonos a las empresas en el tema de certificaciones para poder llegar con su producto cumpliendo caridades y protocolos respectivos para que el consumidor final tenga las garantías que está recibiendo un buen producto. Estamos hablando de certificaciones que van desde gestiones de calidad, gestión ambiental, la de inocu inocuidad de alimentos, gestión de seguridad y salud del trabajo, que hoy es tan necesaria, dado este estado que actualmente este estamos viviendo. ¿no? Ahora, acá es importante lo que es la formalización, ¿verdad? Porque las empresas que pueden participar, las NIPES, tienen que ser formales. Correcto, es correcto. Por eso que eh, dentro de los requisitos principales le pedimos que tenga un año de haber iniciado actividades. Y esto es importante para nosotros porque lo que nosotros eh, a través de estos instrumentos lo que queremos es dos aspectos muy importantes. Que la empresa puede enfrentar estas uh, actividades que se han visto paralizadas como producto de la pandemia. Pero también aquellas empresas que han tenido que cambiar rápidamente de modelo de negocio hacia otras actividades que requiere mejorar también la existencia de su empresa. Ahora, Entonces, estamos hablando MIPIM, de una conversión de actividades. Claro. Y las MIPIMES que de alguna forma hayan este, ha tenido otras ayudas del Estado, como por ejemplo créditos de Reactivo de, o de FMIPE, también pueden participar. No, no hay ningún eh, requisito que podamos decir que aquellas entidades que han tenido otro tipo de apoyo no, no, no se puedan presentar en nuestros instrumentos. El único requisito es eh, identificar la práctica que haya. Eh, como consecuencia de esta pandemia se ha identificado y se presente a través de una propuesta de proyecto que ésta se evalúa. Por eso hablamos que son eh, concursos bajo mérito de los mérito técnico sobre lo que la empresa va a poder plasmar como problemática principal. No hay ningún conflicto en este caso de que pueda haber recibido algún otro apoyo adicional como créditos. Estamos hablando de que esto son recursos no reembolsables. Lo que nosotros queremos, y por eso apuestan estos tipos de fondos, es que la empresa pueda lograr vender en el mercado su producto eh, o servicio final. Eso es lo que, que nosotros requerimos. Y, y de alguna forma, ¿hasta cuándo hay plazo para que puedan participar en este, en este concurso? Sí. Las postulaciones eh, han iniciado el 16 de julio. El sistema se ha aperturado este, recientemente, el 31. Las entidades han podido ya ingresar su propuesta de, de proyecto. Y tenemos hasta el 7 de agosto para poder recibir eh, los las fichas de postulación. ¿Y cuánto este, son los, este, de repente los parámetros para poder recibir esta ayuda? ¿Todos no van a recibir la misma ayuda, por lo que me he comentado, o, o si sí hay este, determinados montos ya establecidos? Sí, los montos están establecidos. Los topes son de hasta 35 mil soles. La primera es de aproximadamente un mes donde se va a desarrollar un diagnóstico para identificar las prioridades y una segunda etapa es de hasta 12 meses adicionales para poder implementar esas soluciones que requiere la empresa. Efectivamente hay un proceso concursable eh, a través de nuestros formatos en línea, las entidades poder expresar la problemática que tienen asociada a su cadena de producción. Eso es lo que queremos de las empresas. Ahora, acá en las redes sociales nos comentan, este, quieren una mayor precisión sobre hasta cuándo pueden, van, pueden ser recibidos los proyectos para poder participar del el concurso. Sí, en nuestra página web www.innovateperú.gov.pe están las bases donde se va a poder... Eh, eh, visualizar en mayor detalle cuáles son los requisitos de los aspectos técnicos, financieros y legales para poder postular y las fechas de presentación. Estamos hablando, por ejemplo, de mejora de la calidad que se pueden presentar hasta el 23 de septiembre. Tenemos otros instrumentos que tienen una diferencia de dos días para que puedan presentar. Hablamos el de digital también que está eh, finalizado para la última semana de septiembre. Entonces, eso es la fecha, eh, el corte que estamos realizando para poder recepcionar estas propuestas. ¿no? Ahora, ¿alguna alguna recomendación para que puedan preparar mejor sus proyectos y puedan de alguna forma poder cacar y no no tener alguna dificultad? Porque hay muchas pequeñas empresas muy interesadas de repente, pero no tienen mucho la, el expertise para participar en estos concursos. Sí, eh, nosotros a través de estos concursos hemos desarrollado eh, unas fichas de postulación bastante ágiles para que las entidades puedan eh, plasmar justamente la principal problemática que tiene y eh, servicios. Ahora, eh, nosotros sabemos que, que las empresas conocen desde su expertise cuál es el, la principal dificultad que tienen para poder llegar a, sus, a, a, a su mercado. Eh, eso es lo que, que nosotros queremos recoger a través de estos formatos de proyecto. Identificar cuál es la empresa, esta problemática, a, a qué sección de la cadena de producción está desarrollado y cómo se ve afectado en la compra de este bien y servicio que está directamente relacionado con los consumidores. Estos tres aspectos son importantes que se puedan ver reflejados y plasmados en las fichas de postulación. Para nosotros, todos los instrumentos eh, que estamos lanzando que tienen recursos no reembolsables y hay estudios nacionales... Y por cada producto que la empresa logre colocar en el mercado y que éste sea comprado, retorna a través de sus impuestos siete veces al Estado. Entonces, ese es el trabajo que actualmente tenemos en poder llegar a las empresas para que puedan postular a nuestros concursos eh, hoy presentados para la micro, pequeña y mediana empresa. Bueno, le agradezco mucho por su participación, señorita Patricia Ríos, y estaremos, pues, conversando más adelante sobre lo, los diferentes aspectos que el programa Innovate está poniendo a disposición de los emprendedores del Perú. Gracias a ti, Cristian, por la invitación. Bueno, amigos de Andina Canal Online, ha sido otra nueva edición de Económica, que, donde hemos desarrollado algunos temas muy importantes para el micro y pequeñas empresas, y... Para despedirnos, les vamos a invitar a que ustedes puedan visualizar este video detallan, eh, donde hay, se puede apreciar los detalles del concurso al cual hemos estado conversando con especialistas del programa Innovate. Los dejamos con el video. Hasta otra oportunidad, amigos de Andina Canal Online. Este 2021 nos reactivamos. El programa de emergencia empresarial de Proinnovate y el Ministerio de la Producción otorga fondos no reembolsables para la reactivación de MIPIMES y mercados de abastos. Cofinanciaremos proyectos de transferencia de conocimientos, así como de adopción y adaptación tecnológica de las MIPIMES, con el fin de que puedan adecuar o mejorar sus actividades y afrontar de mejor manera los desafíos para su reactivación económica. Lanzamos cuatro concursos según las necesidades de las empresas. MIPES reactivadas. Dirigido a las MIPE que hayan sufrido caídas en ventas superiores al 20% en el último año. MIPYMES Digitales. Dirigido a MIPYMES que buscan reducir sus brechas tecnológicas a través de procesos de adopción o adaptación de tecnología digital. MIPYMES de calidad. Dirigido a MIPYMES que buscan realizar actividades vinculadas a la obtención de certificaciones para mejorar su productividad y acceder a nuevos mercados. Mercados modernos dirigido a asociaciones de mercados de abastos que buscan mejorar sus servicios en cadena de frío, sanidad de puestos de venta y manejo de residuos sólidos. Son más de 64 millones de soles para beneficiar a cerca de 2.000 mipymes a nivel nacional. No pierdas esta oportunidad. Revisa las bases y postula en pee.innovateperu.gov.pe. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.